Una de las cosas que más rabia me da en las obras son los chorretones en las fachadas. Tengo algún vídeo en mi, en mi blog que lo podéis encontrar si buscáis chorretones en fachadas y sobre todo pues se, eh, se producen cuando tenemos remates de en, en antepechos de cubierta, pero en este caso os quiero hablar de los chorretones que se producirían en esta obra si no hiciéramos lo, lo que hemos hecho, eh, de los chorretones que se producen en los alféizeres de las ventanas cuando se encuentran con las jambas. Aquí tenemos un alféizar de la ventana, en una fachada de caravista, entonces lo que suele ocurrir es que por aquí se producen chorretones, pero no en este caso, ¿por qué? Porque hemos tenido la precaución de eh, hacer varias cosas que os voy a contar ahora para evitarlo. Por un lado, como veis, el alféizar es de una sola pieza, entonces no tiene ninguna junta en medio que pueda producir un chorretón entre la junta con el tiempo. Si tuviéramos que hacer alguna junta porque la piedra o la pieza es muy grande, pues habría que eh, tratar bien esa junta por la parte inferior y rejuntarla bien por la parte superior para evitar que con el tiempo se produja. Por otro lado también, como veis, tenemos que el alféizar sobresale, tiene goterón y además muerde, muerde aquí un poquito el calabista. ¿Para qué? Para que el agua que discurra pegadita, a la, al carabista antes de dar la vuelta por aquí y hacer el feo chorretón se venga por aquí caiga y ya esté separado de la fachada llega al goterón y no y no llegue nunca a entrar en contacto con el carabista vale como veis también tenemos bastante pendiente vale aquí se ha dado bastante pendiente porque cuanto más pendiente más velocidad va a coger el agua si coge velocidad no le da tiempo a ver, no le da tiempo a hacer este recorrido irme irse hacia hacia lateral, ¿Vale? entonces eh, darle inclinación también es importante, en una cara vista es un poco más complicado, ¿por qué? porque la pieza, fijaros, tenemos que ir dándole tirada para que llegue con la pendiente que queremos, ¿Vale? entonces eh, es un trabajo bastante delicado que aquí lo están haciendo perfectamente en esta obra de arquitectura. se está haciendo fenomenal, que de hecho, si os parece, vamos a donde lo están haciendo y os, ve, os enseño todos los pasos que se han ido siguiendo para poder ejecutarlo correctamente. Vamos allá. Mira, aquí lo tenemos en bruto. ¿vale? Tenemos la fábrica vista dentro tenemos el, el, el cartón yeso ¿vale? y en medio lo que se ha colocado es este cartón yeso eh, antihumedad ¿vale? para hacer de soporte de la piedra. Debajo tenemos el aislamiento y todo para evitar que a través de esto tengamos un puente térmico, también tenemos el aislamiento en el, en el trasdosado, en fin, por aislamiento no va a ser en esta vivienda. Entonces, eh, como veis, el caravista se ha hecho todo de una tirada, pero luego, eh, una a una, que esto es un trabajo de chinos, estas piezas de las jambas se han eliminado, se han retirado. ¿vale? ¿Para qué se han retirado? Pues para poder hacer ese trabajo más minucioso que es el de tirar. Entonces, el caravista ha trabajado a metros, que es lo habitual, y después ya han venido los operarios ahora a hacer esta, esta operación, ¿vale? que es bastante ligada Este sería el primer paso, este sería en bruto. ¿vale? Después tendríamos el, el siguiente paso, que es colocar una lámina de impermeabilización. ¿La veis aquí? Esto es una lámina water stop, una lámina de ¿vale? back, se levanta en las jambas, se levanta ligeramente para que el agua nunca se me pueda meter por la junta y se me vaya por, por fuera del calabista. Esta lámina está pegada encima del de el, el, el cartón yeso eh, antihumedad que hemos visto en el paso anterior. ¿vale? Entonces, esto ya está preparado para que caiga el agua que caiga aquí. Aunque tuviéramos una junta en la piedra, jamás se nos podría colar el agua entre medio de la cámara. ¿vale? Este detallito es bastante importante, el que, el que se levante la lámina de back en los laterales. Como veis aquí ya tenemos todo preparado. El caravista recortadito para poder meter la pieza adicional. Ahí el al fondo se ve perfectamente cómo está la EBAC preparada. ¿Vale? Este sería el siguiente paso. Luego, el siguiente paso, ya colocamos, colocamos la piedra. ¿vale? La piedra, como veis, se ha dejado esto debajo. Como veis, el plomo del caravista no coincide con el plomo de la piedra. ¿vale? Se ha rejuntado bien en los, en los laterales. ¿okay? Por abajo también tiene que estar bien rejuntadito. Esto aquí le falta rejuntar, pero porque no está terminado. ¿Vale? Y ya solo nos quedaría rematar con la pieza de caravista que nos vendría por aquí, que será el siguiente paso. A ver, en esta todavía no lo tenemos. En esta tampoco lo tenemos. Lo tenemos en esta, que ya está terminada. ¿vale? Como veis, antes hemos visto cómo se había eliminado esta pieza. Luego ya se ha cogido otra pieza, se ha hecho el corte con la, con la sierra de agua, la caravista por aquí y se si le ha hecho el corte con la sierra de agua al vista por allá para darle esa pendiente para que vaya hacia fuera vale pues nada así es como, se, como lo hemos hecho para evitar esos odiosos chorretones así es como lo hemos hecho para evitar esos odiosos chorretones que ya que se cuida una vivienda pues evidentemente no van a perjudicar la, la habitabilidad pero desde luego queda feo de narices y si estamos para cuidar las cosas estamos para cuidarlas todas, así que ya sabéis, a la próxima tenéis cómo hacerlo. ¡Hasta luego!